Estupidez hablar, yo silencio como lío Me Vuelo sin bajar y me engaño siendo libre, Me Busco que equilibre, me Algo que me vibre, man. En la tela hay narcos hablando de su calibre, me Visto el desayuno y mi sonrisa siempre cáustica. Siempre inoportuno, mi vecino es una sátira Mudo como lápido, huyo de forma rápida Desayuno en soledad, a otros les causa pálida ah. Sobrevivo a las horas, al tiempo muerto, me, Solo sé que sigo fumando al estilo Method Man, como Jared Leto, yo Joker en el ghetto, me, ¿Quién diría que el saludo ahora es todo un reto, me? Esto en este depa yo, fumando la yesca yo. Esto es una bomba que hace tiempo cuentan ya hasta yo. Si te quejas débiles, de conciencias libres, somos simples números, yo somos efemérides. Somos la amenaza sembrada en las tierras fértiles. Miles de homies encerrados sin ver Babies. Gospel de medianoche en la tele, Shots de Baileys Besos para las ladies, humo pa' los crazies Bendiciones pa' mi cruel estilo triple sexy, Esas manecillas duelen como astilla La nueva normalidad está de pesadilla, man en tranquilidad sofoca mm. Me enfoca dentro de mi alcoba Apocalípticas épocas tocan No tocan a mi puerta ya ni pa' venderme fe Y ni con ritmos, libros o litros de café Podré librarme de toda ansiedad Si al final del día se vuelve al mismo lugar Es buscar un equilibrio, una paz espiritual Cuando encierras individuo y demonios no es habitual Caminar del cuarto a la sala y que todo igual Que los muros te presionen y no poderte fugar Escuchar los noticieros que me ponen a dudar nada es tan blanco negro en el juego de la verdad es el mismo despertar de la misma pesadilla las cenas vacías y no se ve la salida se los foros brillan e indican si ya transitas Mi conducta agresiva quiere poseerme y grita El tic tac lento, mis ojos miran al techo Opuestos al teléfono, la TV o los hechos Y a las acecho siempre la dolce farniente Mis alas se convierten, a espera y yo en paciente Soy el director, el profesor, el intendente También el alumnado que viene a expandir su mente Ningún encierro podría ser suficiente Abro mi cuaderno y mi germen vuelve ascendente the other. Just, just like Es otro día que pasa en la misma casa No hay metamorfosis y menos me siento Kafka Muros que refractan la desesperanza Nadie sabe si baila con realidad o farsas